por lo que nosotros esperamos que el tribunal emita una decisión favorable y ordene que dichas documentaciones sean entregadas. En relación a la pasada semana donde supuestamente se entregar el informe? Sería... Ese informe solo corresponde al año 2016 y a una parte de lo que hemos solicitado. Además de que ellos han estado actuando con mecanismos de presión y de maltrato hasta ese grupo, y bajo esas condiciones nosotros decidimos que no podíamos reunirnos con ellos, por lo que no tuvimos otra opción que acudir a los tribunales y que sea un juez ¿Quién ordene que ellos entreguen lo que hemos pedido? En razón de que los derechos no se mendigan, sino que se exigen. Y nosotros no podemos mendigar lo que nos corresponde. No, todo bien, porque que no la debe no la paga. Yo nunca he sido ladrón. Gracias al gran poder de Dios, ni mi familia tampoco he sido ladrón. No tengo sangre de ladrón. La sangre mía de gente pura, negro y feo, pero pura, pura, pura, pura, pura, pura.